Un saludo especial para la banda, Shigai, Monster y Anime545, si quieres que te salude, aquí en el programa, déjalo saber en los comentarios. Bienvenidos a Docomi Prisma, mi nombre es Likari, empezamos. En este mes, tenemos el Geek Festival. En el Centro Comercial Pacific Mall, aquí en la ciudad de Cali, habrá K-Pop, tiendas, concurso de Just Dance, pasarela, cosplay y mucho más. Y también agradecemos a los organizadores y al Centro Comercial Pacific Mall, por invitarnos a ser parte de este maravilloso evento. Está disponible el quinto capítulo del podcast Freaky Geek por Anime 545 como invitado. Shiga y está disponible en nuestra lista de reproducción o en el canal de Anime 545 en YouTube. Y en el próximo capítulo del podcast Freaky Geek, tendremos a Monster como invitado, así que no se lo pierdan. Ja ja. ja. Nuestro meme de la semana, para los que miraron anime en vacaciones y no dormían. Ya tenemos la serie A+, en el catálogo del sitio web, además todos los Docomi Moves que compres pueden ser personalizados con tu nombre. Muchas gracias por mirar nuestro programa, no olviden visitar nuestro sitio web, suscribirse en nuestro canal en YouTube y otros. Y también síganos en las redes sociales, nos vemos pronto.